Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en su programa de mañana. Como les decía, como les decía, está con nosotros Ramón Antigua. Ramón Antigua es un, es un hombre de la televisión, ¿Eh? candidato a la Cámara de Cuentas. Sí. Y, y no cualquier candidato. No, no, no, claro. Sí, pero... No, no, no, no. no. Tú dijiste candidato. No, sí. No, no, cualquier candidato. Ok. Eh, hombre ya preseleccionado. Sí. Eh, que en, en el 2016, ¿verdad? Uh -huh. 400 fue que participaron. 279. 200, quedamos entre los 15. Eh, quedó entre los últimos 15. Ramón o sea, Antigua, además de eso, es presentador de televisión y, y además es miembro de la. el el, el, el grupo este que, que, que promueve las ideas duartianas este, la Del Centro Duartiano, Centro Duartiano. De, que Apéndice del Instituto Duartiano Exacto, con, de aquí de San Francisco de Macorís Con Ramón vamos a conversar básicamente sobre temas históricos Aunque en el camino, ¿verdad? le Tiremos algunas cacarita porque ven acá ¿Eh, Ramón, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias <ríe> leer, Un placer estar aquí y, con ustedes Y tenerte aquí Mira, eh, yo, quiero, yo quiero partir de lo siguiente. ¿Será Duarte, seguirá siendo Duarte, Juan Pablo Duarte, en la República Dominicana, en este tiempo, en la República Dominicana de este tiempo, el líder que, que, que fue, que nos enseñaron, que nos mostraron, sobre todo en la época en que tú y yo íbamos a las escuelas? Lamentablemente no. Ese liderazgo, ese modelo, ese ejemplo, eh, cada día tiene menos fuerza en la sociedad dominicana en la que nosotros vivimos. Es penoso decir, cuando, este es un país que se ha convertido en el país de la mujer y de la juventud. ¿Cómo así? Sí. Mujer pero, y juventud. ¿Por no qué mujeres? No, no, mujer y juventud. Mujer y juventud. Pero tiene Yo me alegro mucho porque vi antes, en esta semana eh, de esos memes que, que envían ahí eh, que dice que, pero eh, parece que es verdad. Un organismo de esos de los Estados Unidos, no recuerdo cuál de los... Y dice que ya la juventud está de los de los, 20, de los 20 a los 65 al, lo ampliaron. Ah, pues me metieron en no, la. Pero claro, claro, estoy feliz. Ah, bueno. Entonces, <risa> yo cuando soy digo hobby. eso, cuando digo eso, no lo digo de manera despectiva, sino en el hecho de que no hay una, una comparación real. Por ejemplo, yo digo en el tema de la mujer que tiene que, que no tiene que estar, no debe estar peleando por un 40 ni por un 50 ni por un 30, el 100%. ¿Cuál es el problema de que aquí hayan cuatro, tres mujeres dirigiendo este programa? Ninguno. ¿Por qué tiene que ser una de nosotros tres? De tres, una. ¿Por qué tienen que ser cinco regidoras si son trece opciones, oportunidades para dirigir bueno, el ayuntamiento? Puede la totalidad de esa mujer. Mentira. Ya iba a decir municipio de Castillo. Pero, este Castillo Pero que garantir, naturalmente que eso, sal, que eso salga de las capacidades de cada una de ellas y de la voluntad Te, en ese caso Quiero, particular. quiero llegar eh, al tema del, de, de, de, de la comparación del liderazgo, del modelo. Es penoso, señores. Ustedes revisan lo que tenemos nietos, de los, los, los, los útiles escolares, los libros, los textos, los de libros de textos de la, de la escuela. Oiga, la historia de aquí se habla es de Trujillo para acá, prácticamente de los 12 años. Tú hablar de. de bueno, solamente hay que ver aquí mismo eh, eh, en esta planta televisora. Las preguntas que se hacen para el 27 de febrero, el 13 de, de, de, de, de enero, 16 de agosto. ¿Y qué se celebra hoy? La patronal de, de Luperón. Hoy el día del nacimiento de Duarte. O sea, ese Juan Pablo Duarte se nos está yendo cada día más. Y nos, y nos sirve menos, lo usamos menos como modelo, como guía. Porque realmente en, en, la, en, la, en, la, en la casa... Porque no hay hogares, o hay muy pocos hogares. Hemos sustituido el hogar por casa. En las casas donde convivimos, poco se habla de, de modelos. Entonces el modelo es, con el perdón de la, de, de, de la, de la categoría, con el perdón de, de, del talento, modelo es un muchacho que, de, que canta un debo con un pantalón en la rodilla. El modelo de la mujer es una, una joven en panty bracieles sobre el bonete de un vehículo para promover el vehículo. Que no le veo sentido. Eh, ese, ese, ese es el modelo. Entonces, quiero hacer el paralelo, sí, pero, le, pero no... no Pero te oye. faltó algo con, con plástico en, en, en el busto y, y, y en los glúteos. Sí. O sea, entonces tú dices, ¿qué es lo que promueve? Es la vulva de la mujer... ¿O es el vehículo? No, el... Yo no sé qué es lo que promueve. No sé. en el, oye, en la cultura machista del dominicano, yo creo que poca gente le ve en la marca al vehículo que no sea no, claro, el color eh. de los panties a la mujer. Eh. Entonces, escúchame, no estoy haciendo eso como una crítica, sino para que vean que tenemos que cam ir cambiando el modelo hacia eso que tú dijiste de cuando nosotros íbamos a la escuela. Señores, y había que pararse cuando ustedes escuchaban a las 8 de la mañana que estaban subiendo esa bandera. Y ese himno nacional había que hacerle referencia a que hay gente... No, funcionarios gente. maestros ma que aplauden el, el, el, el, el, el himno. himno dios mío sí. entonces Hacia donde voy, no es, repito, a criticar, la, el, sino a llamar la atención, no, sobre todo Ramón, nosotros que tenemos y, y, acceso a estos medios. Ramón, y antes, la gente, aun cuando no estuviera en el colegio, en la escuela, pero si pasaba por el frente y estaban subiendo la bandera, se paraba. Se paraba. Se paraba, ahora no. Ramón. En, el en el cuartel de Castillo que estaba frente a, a, a o sea, la calle de adelante, como eh, nosotros le decimos, está... nosotros, yo cruzaba a comprar cualquier cosa, un colmado que había cerca, y era automático, la Pantera Rosa, a pararse porque estaban subiendo la bandera a las 8 sí, de la mañana en el cuartel. Sí, sí. Ramón. Tú no ves nada de eso. Mira, en el día de ayer aquí en la te, en Teleoperadora del Nordeste, se estuvo llevando a cabo la grabación de un panel muy interesante conducido por el maestro Amado José Rosa, donde participaron dos jóvenes eh, del área de Ciencias Sociales. Me impresionó ese muchacho. ¿no? Uno de ellos... Eh, oriundo de la comunidad del de aguacate en San Francisco de Macorís. Eh, Hello, dijo Abreu. una frase, Robert Abreu, decía que a Duarte hay que... A mí me, me gustó mucho, la acuñé, incluso la publiqué en nuestras redes sociales. Mm. Él, él plantea que a Duarte hay que arrancarlo de los libros y sembrarlo en el corazón sí. de los dominicanos. Es una lo frase paralelo. Ahora bien. Se, se ha sacado a Duarte de los libros, y con esto quiero eh, explicar verdad para que tú respondas a la pregunta eh, final. Al que no le gusta leer, ¿cómo le está llegando la historia dominicana? Al que no le gusta ver película, ¿cómo le está? Que no hay película, ¿eh? por lo menos interesante película de la historia dominicana, no wow. hay reseña como, como si la hay de, de Estados Unidos, que, te, que, te, que toda su historia está en Hollywood. Está en película, está en, el teniente el amado, Ajá, está en documental, está. Pero una sobre el eh, Sí, pero lo del teniente amado con relación a Trujillo, ¿verdad? Bueno. Eh, y básicamente, te de la, historia, y la, ¿no? mucha gente conoce la historia de Trujillo contada en esa película, ¿verdad? Ahora bien, sobre Duarte, sobre Sánchez, sobre Mella, sobre los trinitarios, sobre la historia de la independencia de la República Dominicana, eh, así como tú dices, de Trujillo para acá, de Trujillo para atrás, prácticamente no hay nada. En el cine eh, no hay un documental, no hay nada que le explique a la gente esa parte histórica, salvo los libros. Y hay gente que no le gusta leer y que tú no lo puedes obligar a leer porque no le gusta. ¿Qué, qué tú respondes? Yo, yo, pero aún más, Yerjan, yo, yo te digo porque reviso a veces. Ni siquiera en la historia que se, de, la historia que se, eh, que se da, como decimos, en las escuelas. Es mínimo lo que hay. Oye, son como en un libro de historia, son como tres hojas que hay, de, hablando de referencia a, eh, a todo el eh, proceso. Ramón, pero vamos a ser también sinceros. A ti te dan una clase en, en, en la escuela y tú no lo vuelves a, a ver nunca más, se te va a olvidar, porque no, si tú no estás en contacto no. con eso, frecuentemente se te va a olvidar. Eh, mira Nadie retiene tanta información. Eh, en esta misma planta televisora, en Telenor, nuestra planta, se están llevando eh, eh, esos, esos trabajos. Es Entonces, lo que debiera hacer. Patria, honor ¿Mm? y gloria se llama el programa que está desarrollando este mes de la de patria. El 27, hasta el 27 hasta el de febrero, 27 de febrero. 13, 13 de enero hasta el 27 de febrero. Así es. Entonces, eso es lo que debiera hacerse en todo. Tú ves eso de, de, de las redes. Una, poniéndose una inyección de que un día ayer estaba circulando una, una, una cerveza de una marca reconocida en República Dominicana. Poniéndose la de, de inyección de que, que es la del COVID. O es la sea, Entonces, eso es lo que le está llegando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la, a, a la juventud, a la gente. Pero no te le llegue una cápsula con información histórica sobre ese comportamiento vivo. ¿Por qué que Juan Pablo Duarte hay que concebirlo como concibe los religiosos a Jesucristo? Hoy. No es ayer. A mí pero, poco me gusta hablar mira, hay, de lo que sucedió, de lo que hizo Duarte allá en, en 1844. Si yo no hago un paralelo de qué puedo hacer yo ahora que impacte en eso mismo que impactó cuando Juan Pablo Duarte nos liberó de, de, de, de, de, de, de los haitianos hay, un, hay una complicidad tácita de la sociedad. Aquí hubo un acontecimiento, aquí hubo un acontecimiento que la gente lo pasó desapercibido cuando Jacqueline Malagón era secretaria de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, doña Jacqueline promovió la puesta en circulación de un compendio de historia dominicana para la escuela. ¿Verdad? En ese compendio se sacó ex profeso el periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer. Cuando alguien se lo reclamó en la televisión, ella dijo que lo hizo para no herir los sentimientos del presidente de la República, que era Balaguer en sí, ese momento, sí, en el segundo, en la segundo su segunda eh, vuelta al poder, ¿verdad? Después del 86. Pero nadie dijo nada de eso. O sea, te mutilaron la historia nacional y eso ha, ha estado pasando con Duarte. Te ha mutilado la historia nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría del pueblo dominicano no se ha dado cuenta que aquí, desde el 1844, con la primera Junta Central Gubernativa, con Tomás Bobadilla a la cabeza y luego Santana, se creó un enfrentamiento entre dos posiciones, conservadores y liberales. Y los liberales no han, no han podido, no han, no, no han sido capaces, vamos a decirlo así, de darle continuidad al Estado que se ideó en el 1844. Desde 1838 para acá. Entonces, es una, es, un gran, es una gran situación histórica la que tenemos. Y volver a eso, yo no sé si es muy difícil, pero pienso que sí. Sí, se, se puede, pero hay que, hay que hacer una retrospección. Hay que hacer una vuelta al pasado. Pero no es el, yo no estoy mandando a que volvamos en 1844. No, no, no claro, Además, claro te entiendo. Es que los modelos, tú tienes que replicarlo para... Eh, ...convertirlo en parte de la, de, de, del pensamiento mm. del, de, del que maneja los escenarios en, en, en ese momento. Mira lo que tú planteas. Para no herir las susceptibilidades de, el de el un presidente. ciudadano. Sí. Y en ese momento éramos 8 millones. Así e bien. importó más esa persona así que él se sintiera así. mal. Pero igual sucedió con el himno nacional, eh, que en ese momento no era himno, ¿verdad? Eh, que se escribió en 1883... Pero que fue modificado en 1897 porque había alguna, algunos, algunos elementos y había algunos acontecimientos que había que contarlo mejor. Entonces, ¿quién tomó esa decisión en ese momento determinado de la historia de hacer algunos cambios, algunos ajustes con relación a la historia dominicana que estaban consagrados, eh, eh, ¿verdad? En, en, en ese momento, que aunque no era himno, pero. En este canto, Patrio, ¿quién fue que tomó la decisión y cuáles fueron los cambios que se hicieron? ¿Y qué tanto pudo eso modificar el contenido histórico que está consagrado en el Nosotros, himno? si te das cuenta, la justificación. Nosotros cantamos, nos cantan, nos hacen cantar tres, tres estrofas, cuatro, creo que son cuatro. Cuatro, cuatro estrofas pero, de Pero nacional. oye, eso, eso que tú acabas de decir va por el mismo camino sí. de lo que plantea Yerian por una, una razón. ¿Quién fue, que, ¿Quién fue que mandó a que solamente se cantaran esas? Porque las otras, cuando tú analizas el himno, las otras son más duras. ¡Claro! Hasta ahí, hasta, era que, a, ahí, era que iba. hasta ahí eso es poesía. Sí. Las primeras cuatro, Quisquillano, sí. Valientes, hacemos nosotros hasta donde aprendimos el himno. No ahora, de ahí para allá, se habla de dolo, se habla de ardices sí. se habla de batalla, se habla de la historia de nacional. De lo que está viviendo de corrupción. De Exactamente. Hoy. Pero ¿qué pasa? No lo cantamos, no nos enseñaron a cantarla. ¿Por qué? Porque probablemente a la propia oligarquía que nos ha gobernado siempre. ¡Oh! Sí. sí Pero ¿A la qué? A la propia oligarquía que nos Ay. ha gobernado siempre. No le conviene a ese, a ese, a esos conservadores que han sido los que han manejado y dirigido este país, no le conviene que esas estrofas se entronicen en el pensamiento del joven dominicano para que no vuelva a pasar una vaina entonces parecida. Entonces, ahí te, te digo, amado, por eso. Pero tú sabes cuál es la justificación. Uh -huh, dime. Que a nosotros, que era muy canzón, sí. que era muy largo, sí. y sí. que el dominicano no le gustaba cantar el himno por ser tan largo, la justificación fue esa. ¿Mm? Pero ¿quién tomó la decisión? Oye, ¿Di llegamos. Dile eso a un Esa. norteamericano de su vino eh, eso o, o es, a un francés es. de la Marsella. No, vamos a quitarle un pedazo sí. a la Marsella, porque no. es demasiado larga. Ramón. Pero aquí sí se justifica eh. porque, pero, como es lo mismo que tú decías hace un, un rato, Yerjan, no nos gusta leer. ¿Tú crees que es casual? No, nos fueron a moldeando, moldeando a no leer claro. para llegar a este momento donde estamos, que no sabemos nada. De por qué estamos aquí, qué hicieron y a quienes le debemos lo que hoy somos. Pero Estados Unidos utiliza otra, otra eh, metodología: lo que no te lo lleva en un libro, te lo pone en Netflix, en una serie. Sí, lo que, no sí. que, o sea, que está en los libros también te lo lleva en película pero y eso es lo importante. No, no, Deberíamos uh, emular pero, eso. Pero no vamos, tú sabes que nosotros emulamos, nosotros imitamos todo lo malo de Estados Unidos, pero, no, pero no, nada de lo que nos conviene. Una pregunta, Ramón. Podría justificarse y esto va a parecer, esto va a ser muy duro para los nacionalistas, pero yo tengo derecho, ¿verdad? A, a ser crítico. Totalmente. Podría justificarse eh, la ocupación haitiana en el 1822 a propósito de que en la parte este de la isla prácticamente no había nada. Recordémonos de aquella España boba. O sea, que aquí prácticamente no había producción, no había nada, y ellos en ese momento eran, una, eran si se una quiere, potencia. una potencia en la isla. ¿Podría justificarse en el contexto histórico esa ocupación haitiana? La invasión y la intervención nunca será valid podrá ser validada, bajo ningún concepto, porque sería como yo conculcar tus derechos. Mira, sería como yo. pero no intervenir. con todo eso, con, no con, con el apoyo del lo, pueblo dominicano, claro. que prácticamente, desde de, de, de, de claro, una parte, de, de, oye, lo, lo poquito que yo he podido investigar, fue como, ay, por favor, vengan, vengan porque sí. nos estamos muriendo de <ríe> hambre, no fue así. Sí. sí, pero recuérdate que aquí hay gente que dice que ojalá llegue Trujillo, ante sí. la impotencia sí, sí. De, de poder resolver los problemas o intervenir en la solución de los problemas actuales. Sí, es verdad. Señores, aquí vivimos un, un proceso de comparación uh -huh. de lo malo hacia lo peor sí, con lo peor. Sí, es ese, esa es la cultura que hemos asumido como sí, sociedad. Pero entonces podría entenderse como, como una justificación lo de la ocupación haitiana en 1822, sí, te da en ese contexto histórico. Sí, pero hay, como, como ahora, hay un, porque hay un sector que no, no, no, no quiso esa intervención, que peleó contra ella, sí, claro. que la enfrentó. Mira, este historiador Cuascu, mm. no me acuerdo del nombre de él, apellido Cuascu, eh, dice, en, en, el, en el primer año de la Academia de Historia de la República Dominicana se publicó un anuario, yo no sé si, me imagino que Roberto lo tendrá, se publicó un anuario, yo lo tengo en mi, en mi biblioteca, y hay una parte donde se habla ahí de todos esos acontecimientos y sobre todo de la opinión de los historiadores nacionales con relación... A Duarte y a los acontecimientos de la independencia. Y Cuacú dice que no así como lo plantea ayer de que la gente lo pidió que viniera, pero vinieron y la gente se acomodó a la situación que se presentó. Más o menos. Eh, más o menos, sí. no le dijeron vengan, pero ya que claro. llegaron, bueno... Eh. Eso es lo que dice como la Moscú. señora que ella. Bueno. <risa> Exacto. Oye, ya que están aquí, quédense. Entonces, ya que pero, está ahí de y tómese un café. Eh, claro, esto es como el respeto este de los, tigera, de los, de los de historiadores experimentados de la República Dominicana, ¿verdad? El es eh. terrible. <risa> Tú sabes que el que dice, decía mi tío, mi tío, que en paz descanse, mi querido y adorado tío negro, eh, Ramón Antonio Rosa Santos, Decía que el que bebía agua de semí era peligroso. Sí, tú bebiste agua de semí. <risa> Ramón. Se río, el río que pasa, eh, bueno, de en agua para acá, antes de llegar a Castillo, antes de llegar a la escuela primaria, está semí. Cruza. Exactamente. Entonces, sí. el que bebe agua de semí <risa> es peligroso. Eh, Ramón, eh. una pregunta, y con esto finalizo ya eh, mis inquietudes con relación a la parte histórica. Fuimos nosotros los dominicanos... Eh, ¿Esclavos de los haitianos como nos ha vendido parte de la historia? Te hago la pregunta porque las investigaciones que yo he hecho, ¿verdad? Básicamente en libros de derecho que tratan la parte histórica eh, eh, eh, del derecho en la isla, encuentro muchísimos funcionarios dominicanos, eh, muchísimos dominicanos siendo funcionarios del gobierno haitiano, incluso legisladores dominicanos que eh, formaban parte... De lo que en ese momento era el Congreso haitiano. ¿Fuimos esclavos realmente? Nosotros fuimos intervenidos. Recuerda que hay gente que justifica los, los negocios de Brea actualmente. Hay gente que justifica esa intervención <risa> porque vive de ella. Porque <risa> vivió de ella. ¿Pero fuimos o no fuimos esclavos? Pues no me ha respondido la pregunta. Yo no creo que en, en el contexto eh, eh, eh, histórico, o sea eh, eh, en la expresión literal de la palabra esclavitud, no fuimos esclavos. No. En, el, eh, en la expresión literal de la palabra esclavitud, que significa be, be, eh, posesión sí. sobre, una, so, so, sobre una persona, en ese caso. El tema de amarrarlo con cadena eh, no, para... No, no a, a esos extremos no. Pero, tu, pero fui tú muy estás consciente de que la historia dominicana lo refleja oye, así, en su mayoría, sí. como como una especie de esclavitud. Sí, y es lo, es lo que se nos ha dicho. Claro. que Nosotros... ¿Por qué nos liberaron? Nos liberaron Duarte y los, los, los patricios de, de, de, del del porque estábamos en El yugo, dijiste el yugo. Sí. Hey. Porque porque eso es lo que eso es lo que se lo que se ha dicho. Pero te repito, en el en el, la expresión literal de la palabra esclavitud con sus connotaciones, no no fuimos esclavos. No quiere decir eso que no tenga alto valor la acción de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. En la independencia, claro, en la liberación. Claro, claro, la Eso no independencia, juego porque claro. Porque fuimos intervenidos y como intervenidos al fin, deja, deja, dejaron de funcionar los derechos nuestros, nuestra cultura, nuestra forma de ser, para asumir la del interventor. Ahora, lo que te digo es, ante la pregunta tuya, esclavo, esclavo, de manera literal, si desmenuzamos ese, ese concepto, no. Somos enemigos nosotros los haitianos. Yo creo que los haitianos de nosotros. Sí. No es esgada Esa respuesta tuya no, no es esgada no, no, no, me, porque, mira, son, mira, porque son mira, negros. Ojalá tú pudieras caminar. O sea, tú imagínate caminando en Haití, tú te sientes asustado viendo aquí. Pero es una, pero es una no, tú... cuestión, pero es una verdad creada por el, Estado. Es lo que plantea Foucault, ¿verdad? Que tú crees, ¿verdad? Lo, lo, lo, lo, lo que te crean. O sea, te crean una verdad. Eh, yo tengo amigos en en en Haití. Y ellos se sienten cómodos allá. Ahora, si yo voy, francamente admito que sentiría miedo, pero es porque me lo han sembrado, ¿verdad? En la mente, a través de los medios de comunicación, a través de los libros de historia. Pero pregúntale a, no es a tus amigos que viven en Haití si ellos sienten la libertad, el derecho, la libertad de caminar, hacer y accionar en Haití como lo hace un haitiano en República Dominicana. Vamos a comunicarnos en esta semana con ellos. Y ojalá podamos... No es que hayan asustado, el tema no es temor necesariamente. Porque dependiendo, soy, estoy seguro que tus amigos no son obreros en Haití, no hacen sana. No, no. No, no, exacto. Sea, mm. Y allá arriba nadie vive mal. <risa> <risa> allá el, arriba nadie vive mal en Petión Bueno, pero hay algunos que son eh, sí, es, sí. salonistas... No, no venden guineo en la calle es, salonistas, ¿verdad? Tienen salón sí. de belleza. Sí, otros tienen talleres de mecánica. Porque quizá vieron allá la oportunidad de crecimiento Fueron allá e implementaron sus ideas Y le ha funcionado A la verdad que el, el haitiano En República Dominicana siente, Se siente más seguro que el dominicano En Haití Exacto, eso, eso, eso. De ahí tú lo demenuza Me hace loco y me hace moro. Pero la verdad que la realidad Es esa Un haitiano en República Dominicana Se siente Definitivamente. Él siente una, la República Dominicana para el haitiano Es una extensión de Haití No así para el dominicano Bien, a ver, Ramón, ¿cómo va el proceso de la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas? Soltando, ¿verdad?, el tema histórico. Yo pensé que me iban a dejar ¿Eh? a nugar. No, no, no. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué entrevista esta? Deberían repetirlo durante todo el fin de semana. <risa> eh, <risa> eh, Ramón. Bueno, eh, va caminando bien. Todos los días se están entrevistando a 30 ciudadanos aspirantes, a miembros de la Cámara de Cuentas. Eh, de forma que 150 la semana pasada y hoy deberán cerrar con 120, eh, vamos, va, van caminando. El hay próximo, casi 300 el, el, aspirantes. entonces. 318. 18. Para el, pero hay algunos que no van. Después que han hecho el, el periodo de, de preselección, de la, de, de la de, de definición del perfil del expediente, no se, presenta. no se presentan. Pero está pautado, según el cronograma que tiene la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, para que el día 15 terminen las entrevistas, entrevistas o evaluaciones. A partir de ahí, la Comisión se aboca a seleccionar las 20, los 25 ciudadanos con mayor calificación en la exposición. Esos 25, entre los que nosotros estaremos, con Dios por delante, y sí, sí, el apoyo de tanta gente que son. como ustedes y medio eh, han aportado, Va una relación de 25 miembros al pleno de la Cámara de Diputados. Doscientos y tantos diputados habrán de decidir, comillas, habrán de decidir sobre eh, esos 25 para seleccionar 15. ¿15? Sí. ¿Entre, entre eh, eh. miembros y suplentes? No no, no, no, no hay suplentes. En la Cámara de Cuentas no hay suplentes. Son 15. 15, ok. Esos 15, te dije, la comisión evaluó 318. La selecciona 25. Esos 25 van al Pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, de esos 25, selecciona 15. Esos 15 van a una comisión del Senado que la vez anterior nos somete a una evaluación, segunda evaluación. De eso, esos 15 entonces los organiza la comisión. En orden, en cinco ternas Y siempre hago la aclaración de más. Cinco ternas de tres. No hay terna de cuatro. Pero terna de tres. Entonces, de esas cinco, cinco ternas llegan al pleno del Senado. Llegan al pleno del Senado. Y de esos 15 en terna, de esas cinco ternas, el Senado selecciona cinco. De esos cinco, de, entre esos cinco, entonces ahí mismo designa de o nombra un presidente, un, sec, un vicepresidente y un secretario. Como consejo directivo dentro del, de, del pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Y la Cámara de Cuentas son cinco nada no? más? Cinco miembros. Yeah. No tiene su pleno. No. Si se murió uno, se queda con cuatro. Ya. Yeah. claro, sí, ¿verdad? Sí. Es un proceso sumamente... Que si no se le aplica el tema que generalmente se da aquí, tú me entiendes, la incidencia, las influencias, esa cosa. Es el proceso más sano de selección de un órgano del Estado Dominicano. La Junta Central Electoral te la nombra el Senado. Sí, eso es verdad. El Constitucional te lo nombran eh, los lo miembros del consejo de, consejo de la Magistratura. De la magistratura. Sí. No es que estoy descalificando de no, no, claro, Sino que entendemos. el sedazo sí, Es mucho eh, más eh, eh, Es mucho más denso mucho en, más tenso en, en y, este y, y mucho más estricto Así es. Entonces a esos niveles vamos De forma que eh, nosotros De manera eh, rápida déjenme decirle La propuesta de nosotros Estaba enfocada -Yang, En cinco ejes eh, estratégicos El tema que tú manejas muy bien Desde el punto de vista eh, jurídico es la implementación er urgente, necesaria y obligatoria de la creación de una dirección general de auditoría forense. Las auditorías que hace la Cámara de Cuentas son auditorías financieras. Exacto. La auditoría financiera tiene una, un régimen de sanción meramente administrativo, civil, Así es. Sí. nada más, o disciplinario, sí. civil al fin. De forma que lo que levanta los hallazgos que encuentra una, una auditoría, un reporte de auditoría, que levanta un reporte de auditoría, lo que persigue es determinar que hay una violación a la política o a los controles internos. Se establece como control interno, como política, que un cheque debe estar sustentado con un documento que justifique la erogación. Y la Cámara de Cuentas, una auditoría financiera, lo que procura es de, de determinar que ese sustento, ese documento, está amparando esa erogación. Porque okay, una contratación de bienes <coughs> y servicios no pasó por el sedazo de las tres solicitudes, de, de las tres ofertas, sí. que tú tienes que elegir la, la, pero, la, la mejor, ¿no? Pero se queda ahí. Y, te, y, la, y el auditor financiero te hace una observación dirigida al incumbente, al director, al consejo, informando que hay esa debilidad, esa violación, esa irregularidad. Ahí muere. La auditoría fere, forense, como una, como una rama de la criminalística, Ajá. que con la investigación sí. y el conocimiento contable, procura identificar la intención dolosa de ese hallazgo o de esa violación al control interno. Por eso es que la mayoría de las auditorías de la Cámara de Cuentas van a la, a la Procuraduría General de la República... Y carecen de valor jurídico, dicen los abogados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una auditoría financiera, light, chévere, sencilla. Entonces, es la Procuraduría la que está haciendo la veces de ese auditor forense, forense sí. intentando ver, identificar si hay maliciosidad, digo yo, sí. si hay... Maduro, dolor, intención dolosa. En la... Entonces no debe hacerlo la Procuraduría porque es una parte interesada. No es, debe hacerlo la Cámara de sí. Cuentas con una especie que no es, no es la palabra eh, amado. Eh, no es, la, no, no, no es la, la palabra en sí. Debe ser como una especie de estamento contencioso. O sea, como era la... El ejemplo que yo pongo, la Junta Central Electoral antes tenía una, área, un, una comisión administrativa y una comandera en y una contención sí. contenciosa. De los conflictos en el proceso electoral Pasaban a la Cámara Contenciosa uh -huh. Que hoy es Tribunal Superior Electoral uh, sí. La Cámara de Cuentas debe tener ese estamento Que no es contencioso porque no son jueces ¿Mm? Pero ese estamento que se llamaría O se ya debe llamarse La Dirección General de Auditoría Forense Que los El reporte de Auditoría Financiera Pase a ese estamento Independiente de este sí. Dependiente directamente del Pleno y la desmenuza, uh -huh. le busca la cosita, la quiquilla, el por qué ese cheque no fue amparado en esa factura. ¿Por qué esa factura no está ahí? Y ¿Por el... qué ese contrato dice que usted tiene unas responsabilidades x con, el, con el, el Estado como suplidor y no las cumplió? Entonces, ya cuando la auditoría forense hace su papel, le da calidad... Sustento jurídico para poder encauzar, judicializar el la propia, eh, Los propios principios de, de, de, la, de, la, de la Cámara de Cuentas te establecen qué procura la auditoría forense en materia de, de, de penalidad, en materia de sanción. La auditoría financiera termina, tiene un régimen de sanción, o sea, levanta informaciones para un proceso disciplinario o, o civil, administrativo. La auditoría forense procura levantar pruebas para el tribunal. Uno es. es para una sanción administrativa y el otro es la prueba para el tribunal. Sanción penal. De, que puede bueno, ser a ser cargo la o a otro, el, La otra propuesta es lo que tiene que ver con el tema eh, de tecnología. Miren, la Cámara de Cuentas hace, debe hacer auditoría a 2,696 instituciones que reciben dinero del Estado. La Cámara de Cuentas tiene 503 empleados, colaboradores. 122 son auditores. El encargado de, auditor, de, de auditoría gana 279 mil pesos, un auditor 62. En República Dominicana, un auditor al que tú le pones a, a manejarte, a investigarte millones. mil millones de pesos con 62 al mes. Entonces... ¿Qué sucede? Que la, la, la, la Cámara de Cuentas viene a hacer una auditoría al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. La, no hay ninguna vinculación entre la plataforma tecnológica de la Cámara de Cuentas y la, la que usa el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. De forma que el día que viene la Cámara de Cuentas, tiene que pasar salir de cero porque no hay ninguna vinculación. Debe haber una, una plataforma tecnológica que cree un... Service, como dicen los, los tecnólogos, uh -huh. que es un repos, repositorio que tiene informaciones que le interesan a la cámara claro. para cuando venga a hacer su auditoría. Entonces, sí. es necesario que ese... ese por ejemplo, el sistema o la plataforma tecnológica que tiene el Banco Central, tiene comunicación con todos los bancos centrales del mundo. Y que quede registrado ¿sí? siempre eso ahí, para cualquier movimiento extraño? Que no es una intervención, no es una intervención de los procesos ni de la plataforma tecnológica de la institución, No, Bien. no. pero un paralelo. Y el tema del recurso humano, perdón, sí. hay que hacer una reingeniería re porque no es posible, te repito, que 513 en total puedan dar, eh, ofrecer reportes. A 2.696 bueno, instituciones. Gracias a tiempo, Ramón la Antigua por su intervención tanto en la parte histórica como en esta última parte donde la ha manifestado las propuestas que llevó sí, en la evaluación para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Señores, nosotros vamos a la pausa en este momento. Así es que regresamos en breve.